Conoce el mundo con el fútbol. De todas partes viajan a Qatar, Nueva York, San Pablo, Dubai, Montevideo, Tokio, Río de Janeiro, Buenos Aires, París. El punto de encuentro es en la península arábiga. Qatar es un país que desde estas latitudes no teníamos muy presente. Su capital es Doha, está dividido en ocho municipios. De estos los que más nos interesan son en los que se jugará el mundial. Doha, Lusail, al Ryan. De los ocho estadios, cuatro están ubicados en Doha, uno es Ciudad de la Educación, otro Altumama. También está el tradicional Estadio Internacional Califa que ha sido remodelado para la ocasión. Y el 974 que lleva su nombre por la característica telefónica de Qatar. Es un lugar temporal que albergará partidos durante la Copa Mundial de Fútbol de 2022, después de lo cual será desmontado. Son 32 las elecciones que clasificaron a esta última etapa. Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica son los cuatro que representan a la CONCACAF. Costa Rica accedió tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje. La FIFA asignó 13 lugares para los europeos clasificados por la UEFA: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Gales, Inglaterra, Países Bajos, Polonia, España, Francia, Portugal Croacia y Serbia. Para la Confederación Africana de Fútbol la FIFA otorgó solo cinco plazas a pesar de que la integran 53 naciones. Después de partidos finales la mayoría muy parejos, clasificaron Marruecos, Túnez, Ghana, el campeón de África Senegal y el clásico en clasificar Camerún que lo ha logrado en ocho oportunidades. La Confederación Asiática tuvo la particularidad de tener al país anfitrión, Qatar, que participa por ser organizador y Australia, que a pesar de estar físicamente en Oceanía, para jugar una clasificatoria más exigente compite para clasificar con los equipos asiáticos. Entonces los clasificados por ACF son, Qatar, Irán, Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur y Australia que fue al repechaje con el quinto de Sudamérica y eliminó a Perú por penales el partido se jugó en Doha. Capital de Qatar la OFC es la Confederación de Fútbol de Oceanía. Fue fundada por Nueva Zelanda y Australia, pero esta última ya no clasifica más por esta organización. La FIFA le asigna medio cupo, por lo que el ganador Nueva Zelanda, jugó el repechaje con el último de la CONCACAF que fue Costa Rica. En esa repesca quedó eliminada Nueva Zelanda y clasificó Costa Rica. La CONMEBOL tiene 10 países integrantes. De los que clasifican cuatro a la fase final de la Copa Mundial y el quinto va a repechaje contra el último de las eliminatorias asiáticas. En este caso fue Perú contra Australia. Ya vimos que clasificó a Australia. La palabra conmebol surge de un acrónimo, las primeras tres letras, conviene de confederación. Las dos siguientes, es decir, M, surge de Sudamericana, y bol viene de fútbol. Los clasificados por la C, S, F, fueron los Mundialistas Brasil, Argentina y Uruguay. En cuarto lugar Ecuador. En quinta posición quedó Perú, como ya dijimos no logró acceder mediante la repesca. El próximo Mundial, no será protagonizado por 32 equipos, sino por 48 selecciones. ¿Quién crees que ganará la Copa Mundial de Fútbol Masculina, 2022?